Eh, ¿Qué pasa gente del Battle Royale? Estamos acá en Fortnite y bueno gente Hoy he ahorrado unos pavitos del pase obviamente Y algunos del al mundo Pero bueno, hoy quiero comprarme un pico muy especial Somente falta poquito para que la tienda se acabe Este de 2 horas y 9 minutos Y este es la del diario, en la que se acaba, Porque creo que estas dos no se van a acabar Pero no lo sé muy bien Pero bueno, acá estaban las ofertas de pescado Y el pico sin me encanta bastante Porque es algo sencillo y como que muy satisfactorio, la verdad. Con no, ese sonidito agua, me encanta. Voy a comprarme lo del Coral, que tiene su sonidito este. Pero como que no me cambie ese mucho. le vale, vamos a dar un poquito acá de la tienda como es. Júbilo. 200 pavos, muy buen gesto para mí. Y van a morir por rabia también. Pistolitas. Ok. Vamos a ir a que lo silencio por copiar. Goldy y sinapsis. Ok, bueno. Acá estamos fuerte oferta de pescados es ese pelito de pescado. Sería bueno si tuviera bastantes estilos más que solamente tres. Pero ya de por sí son bastantes. Yo creo que estuviera con la princesa. Y con estos. Pero bueno, pues. Acá el pack de Aloy, que hace poco que ha salido. Y. El pack de anime. Pack de 5 dólares. O 4 creo son. Y bueno, pues voy a comprarme el pico de cinchas. Que es muy satisfactorio. Bueno, para mí, no sé para otras personas cómo será. Y bueno ahí está sinchas sinchas ok aceptar ok a ver, vamos a volver a mi taquilla y en vez de este pico feito esta Cinchas acá en 30 días f y esta pues todos mis picos favoritos del Forno de la Torre, el de vietán y por fin el de cinchas no y bueno, ya, ya muy pronto haré el video para conjuntos con la skin del Yelty, obviamente. Pero bueno, espero que les haya gustado este es de mi video corto, y gracias pues, y chau. Se cuidan y se bañan.